A mí, o sea que lo a de mí me Miente, gustan los reyes lo y las reinas y las bárbaras. Ah, la bárbaras. O sea, ¿las reinas bárbaras le gustan a usted. Bueno, yo... Tú lo ¿O que la bárbaras reinas? Cogedlo como, reina. como quieras, <risa> <risa> a ella le gustan los elefantes. <risa> Listo. El <risa>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 Sí, entonces por ley sería pues entonces sería este Manolo, Manolo sería el próximo rey de España, Manolo primero pues Yo la veo más guapa encima. <risa> bueno, son pequeñas bromas, pero sí plantearon. Pero puede, puede, ¿Puede pasar. Ser, puede ser.